En los mitos, Thor tiene que disfrazarse de Freya y ponerse traje de novia. ¿Podrá hacerlo la inteligencia artificial con el Thor de God of War? Al principio, se parecía al de Marvel, por lo que corregí su figura. Aún así, no debía ser rubio, aunque la imagen no era mala. Salió pelirrojo, pero sin barba y un poco femenina. Corregido el detalle, va tomando forma. Al final, algo rejuvenecido, esta pudo ser parte de una de sus aventuras con los gigantes.